Hola, soy Espero Loco, estoy jugando contra el Duque de las Moscas. para intentar matarlo. Estoy viendo que me va a ser difícil. T eh, tengo doble bala porque me he comido una cebolla o algo así. Es que las Moscas me tocan mucho los huevos. A ver si me lo cargo A ver, yo le he quitado la mitad de la vida Pero es que yo, yo me tengo la vida más o menos por la mitad... Mierda, se han convertido en moscas, ¿El tío. Pues me voy a coger un corazón y un corazón extra. Vale, pues ya está. Pues ya me he pasado el duque de las moscas. Bueno, pues vamos al siguiente jefe. Parece que consigo una forma de que esté feliz. Mierda, el gusano junior. <risa> esto es una compresa venga vale. ya vamos Es una ¿Me me lo compresa de mi madre <risas> pobrecillo pues sí, A ver si me cae con un right de una putada de ¿eh? utilizar la compresa. Este cabrón encierra la mañana. Vale. Esto, que es, esto es el Bomberman Model. Muérete, te mueres tú. Te... Este no es un jefe, jefe. Creo que. Pero sí es algo, jefe. Es como más poderoso que, que la mayoría de los. Se podría decir así. De los. Mira. Vamos. ¡Ey, eh, casi! Bien, lo maté Que las moscas ah, Un gemini, un gemini también le he matado Ya <risa> Moscas, atacad ah. Estas moscas no atacan, estas moscas están a huevo, ¿no? Como las caras esas, sí Ve el bebé este Que ha salido ahora <ríe> Vale, pues ya que no tiene a su hermano Se cabrea Es que Tienen cara de memes no Se tiene la cara del fuck. Uy, que me mata todavía Que me mata todavía ¿Me mata todavía? Uf corazón o un medio corazón y el pintalabios de mi madre como no ¿Qué haría, qué haría yo en mi vida sin el pintalabios de mi madre qué mierda es esto pístula y se le salen gusanos no, estoy medio corazón mm, ni de coña me lo voy a pasar pero pero bueno a, al menos lo he intentado A ver si me cargo ya el gusano una puta vez. Es lo único que me falta para terminar el vídeo. Llevo, llevo como jugando este juego para, para enseñarlo como dos horas. Un poco más, quizá. Venga. Muérete, que me ha costado un montón encontrarte. Que siempre me toca un que de la música esa. Muérete un corazón Voy oh, me, me dio corazón a arriba Joder, pero Bien Me tiene acorralado aquí Venga, puto gusano, muérete ya, deja de cagar. Y se murió... Joder, ¿por qué? Gracias por ver el vídeo, like, suscribiros Comentad y compartir, Y hasta luego